en esos asuntos señores y la verdad es que Donald Trump ha demostrado que es un loco de verdad todavía Donald Trump a esta altura de juego que mañana el congreso norteamericano va a contar los votos para allá de manera definitiva eh validar la presidencia de Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Este hombre todavía está cometiendo acciones que empañan las instituciones norteamericanas eh, haciendo maniobras para no reconocer que perdió. Llamó el secretario de Estado del Estado de Georgia para que no, para que hiciera una especie de fraude y no reconociera la. Siendo el tipo republicano, miren lo que yo siempre resalto de ese país y de esas instituciones. El tipo es republicano y Donald Trump lo llamó, que duró como una hora hablando, para que tratara de cambiar, o sea, un fraude, de cambiar los resultados que no le favorecen. Y el tipo le dijo que no que No, le dijo que no, y Trump insistió y llamando a una movilización y una protesta en Washington frente al Capitolio y tomando medidas por aquí, tomándome para desconocer un triunfo. Eh, eh, equiparándose a uno de estos politiqueros del patio, propio de República Dominicana y de esta República Bananera. Y creándole, infligiéndole un daño irreparable a ese gran país. Con sus defectos, un imperio, pero que tiene instituciones sólidas que por eso se ha podido mantener como imperio. Eh, y este loco todos los días sale con una nueva porque no quiere aceptar su derrota. Y todos los días una maniobra. Eh, que incluso hoy, en el día de hoy, salieron 10 ex jefes del Pentágono, 10 ex secretarios de Estado de Defensa de Estados Unidos, en los cuales hay demócratas y republicanos, llamándole la atención a Donald Trump, porque hasta el Tribunal Supremo y varios tribunales de los Estados Unidos le han negado, incluyendo de gente que él nombró, jueces que él nombró. Porque por encima de cualquier aspiración, y eso debiera ser en todas partes así, está la defensa de las instituciones que están por encima de los hombres. Y le han negado todos los recursos que ha interpuesto el señor Donald Trump. Y lo peor del caso que la llamada que le hizo al secretario de Estado incitándolo a que haga fraude para desconocer el triunfo de Joe Biden salió en un audio que ya ha recorrido el mundo. Y eso se puede constituir en una prueba para ser sometido a un juicio Donald Trump. Donald Trump puede pasar muchas situaciones incómodas después que salga de la Casa Blanca porque ha tratado de hacerle un daño irreparable a las instituciones de aquel país que era una especie de modelo y de ejemplo a seguir por todos estos países y estos políticos y cuando se topan con un individuo que lo que parece un dirigente reformista de los tiempos de Balaguer <risa> sí, que hacían todo tipo de maniobras bueno, hubo, hubo, men, claro que tengo que compararlo con los, y de, y de los otros partidos, pero yo digo los reformistas que eran los más especiales en cuestiones de fraude, así de manera descarada. Eh, que eh, Juan Esteban Olivero Félix, era el delegado del Partido Reformista en la Junta, puesto por Balaguer, y dijo que el Partido Reformista nunca ganó una elección, es que era con el palito. Entonces, cuando uno ve este loco de Donald Trump, uno, y esto es lo que uno piensa, bueno, pues te parece un dirigente reformista, pero lo peor es que, como donde quiera se cuecen aba Donald Trump está fanatizando a sus seguidores con odio, eh, con un fanatismo tipo los fundamentalistas árabes, que son capaces de matarse ellos para cumplir un objetivo y de, y de y, y al estilo kamikaze suicidarse ustedes lo han visto que se suicidan van con, con la bomba llena en el cuerpo y se tiran porque ellos creen que con eso están cumpliendo parte de los objetivos que ellos se han propuesto y, y esos eso fanáticos de Donald Trump aquí hasta los vinchos Castillo están así los hijos de bicho Castillo, Vinicito Castillo, se han convertido en un trompista, defensor de todas las... que creía que Trump iba a ganar como quiera. Como los Castillos, fueron parte de esa maniobra de, de los balagueristas en aquellos tiempos. Aquel fallo histórico que despojó al PRD de cuatro senadores, 78 y de un diputado, y que quería quitarle la victoria al PRD con Antonio Guzmán en aquel tiempo. No es casual que ese Vinicito Castillo, hijo de Vincho, que siempre propició los fraudes electorales y el gacetazo y el fallo histórico. Eh, no es casual que el Vinicito aquí sea uno de los mayores defensores de Donald Trump. Increíble, pero cierto. De men se ríe de tiro. Bueno, men hay que decir que murió el ex síndico de Pimentel, que era amigo de nosotros, y veía este programa. Eh, la ambulancia, eh, su, la ambulancia. Eh, eh, a lo mejor Ángel tiene una foto. La ambulancia era un hombre muy querido en Pimentel. Y siempre que me, nos encontrábamos, me decía, mamá, yo siempre veo el programa, siempre. La ambulancia, caramba, eh, lo que yo no sé de qué murió la ambulancia y fue de COVID o de otra, dice que no es de COVID, Pero oh. no fue de COVID. ah no fue de COVID, según dicen, bueno pues la ambulancia lamentablemente que fue síndico en el cuatrenio pasado de Pimentel y era muy querido en Pimentel, había sido regidor también, eh, vamos a darle paso a esta llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. El placer es mío. Es para corroborar con lo que usted está diciendo del Donald Trump y de y del partido, perdón, <coughs> donde partido reformista. Como soy de una época similar a la suya, eh, sí conozco a fondo lo que era el gobierno de Balaguer porque el otro día había a Manolo Bonilla defendiendo a Trump y diciendo... ¡Joder! Y no oh, ¡Manolo decirlo, defendiendo a y no Manolo no renuncia porque Manolo es de esa misma época. Así que mis felicitaciones para usted, para su programa. Y se necesita que la juventud se entere de cuál fue el régimen de Trujillo, de Balaguer y de muchos sus Así Ah, sí, Gracias, gracias. Un placer para mí. El placer es mío. Sí, hay que orientar porque es que una de las cosas que adolece este pueblo es la falta de orientación y de conocimiento de la historia. Y entonces eh, hay un principio que dice que el pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Y la historia de nosotros ha sido en muchos casos eh, muy muy trágica. Muy